Hace casi 40 años, el entonces presidente Richard Nixon declaró una guerra contra las drogas, a partir de un paradigma punitivo y a partir de una espiral de violencia y construir una industria de guerra. Distintos expertos, presidentes, expresidentes, universitarios, integrantes de sociedad civil, han dicho ya que esa política fracasó, que generó millones de muertos, millones de afectaciones en Estados Unidos, en México, Colombia, Brasil. No es esa la forma de resolver y enfrentar el problema. Necesitamos enfoques integrales, necesitamos, por ejemplo, enfoques de salud pública, necesitamos asumir las desigualdades, necesitamos enfrentar las condiciones que generan este tipo de problemas. Necesitamos juntos, la sociedad en Estados Unidos, en México, en América Latina, las sociedades y gobiernos de todos estos países, pensar de maneras distintas, un punto de encuentro. Y por eso es tan importante que la sociedad de Estados Unidos, que la sociedad de México, que todos los espacios se encuentren, alcen la voz y busquemos juntos rutas distintas.